Muy bien, a nuestro fuera de agenda. cómo están ustedes? Ahora sí, eh, creo que ahora sale bien el sonido. Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Eh, estamos en fuera de agenda hoy con un programa que bueno escapa un poquito al, a, la, a la rutina de cada noche porque en esta oportunidad comenzamos directamente con nuestro invitado que es el doctor Mauro Tortolo, que es especialista en clínica médica y en hábitos de vida. ¿Eh? Interesante. Lo primero, bueno muy conocido. Lo segundo quizás no tanto en cuanto a lo que significa. En cuanto a lo que significa en relación a lo que el concepto expresa, ¿no? Hábitos de vida. Y nos eh, convoca y el motivo de la invitación al doctor es eh, comida real para perder grasa, recetas simples y consejos útiles, una publicación de Mejor Sin Pastillas y Alma Verde. Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a él. Mauro, ¿cómo te vas? Buenas noches. Hola, Abel, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Gracias otra vez por invitarme. Gracias, gracias por venir. Bueno, comida real. Yo hasta ahora creía que comida real era la que comía, pero aquí pareciera como que hay que hacer cierta distinción, ¿no es cierto? Entonces, lo real y lo sí. irreal sería. Sí, o lo procesado. La clave acá es el procesamiento. Eh, la propuesta es comida real eh, como sinónimo de comida natural o poco procesada. Uh -huh. Porque realmente es algo que necesitamos de algún modo recuperar. Uh -huh. Lo que predomina en, en nuestra cultura, en la forma de comer, es productos comestibles o comida demasiado procesada, que está hecha principalmente para vender y que no es buena para comer. Uh -huh. Entonces la idea es recuperar esta comida real, poco procesada, bueno, es una, una tendencia mundial a, mirando hacia ese sentido. Entonces ese es el primer concepto. Bueno, el libro está escrito mmm, también este, en colaboración. ¿no? Eh, eh, contigo estuvo Elizabeth Consoli, profesora nacional de Educación Física, Leandro Benoit, Chef Profesional Fundadores de Alma Verde Exactamente, uh -huh. Alma Verde es un emprendimiento de gastronómico de venado muy conocido, uh -huh. que ha crecido muchísimo tiene tan solo 7 años de vida y han, han explotado en sí, el, es, ese es, tiempo La fábrica este, producen, mejor dicho, sí. viandas, ese tipo de cosas Exacto, así. viandas y varias preparaciones de comida real uh -huh. todo elaborado uh -huh. por ellos, muy natural eh, bueno, y la idea era generar un uh -huh. libro que combine uh -huh. cosa, el trabajo de ellos, y el trabajo mío, uh -huh. este, recetas, platos no. consejos útiles para este puntual que es perder grasa. Exactamente. Eh, es un concepto que va adquiriendo cada vez mayor magnitud, ¿no? Pareciera como que nunca antes este, se tiene conciencia de la posibilidad de comer de una manera diferente a lo convencional o a lo que claro. la publicidad está predicando, ¿no es cierto? Sí, porque hoy, hoy el tema del sobrepeso y el exceso de grasa realmente se está convirtiendo en una pandemia de magnitudes que, todo indica que va a aumentar, magnitudes muy preocupantes. Uh -huh. Hay proyecciones al año 2060 que indican que puede aumentar hasta un 700% la uh -huh. tasa de obesidad hoy. No, es decir, ya hoy es un problema muy serio, por, no solo por la obesidad, sino por todos los problemas asociados, diabetes, enfermedad cardiovascular, cámaras, uh -huh. Sino por todo lo que se, se está proyectando. No hay ninguna medida a nivel global, a nivel ambiental, a nivel estatal, uh -huh. para regular este problema. Uh -huh eso, bueno, este lo mencionás y por eso me detengo un segundo acá no este, sería importante que hubiera difusión de esto a nivel global digamos, en los canales de televisión las emisoras de radio, sí. eh, para tener un poco más de conciencia sobre lo que implica esto que estás comentando, en todo caso también por el hecho de que este, significa la, las enfermedades significan también un costo, ¿no es cierto?, para el paciente y para el Estado. Exacto, costo de todo tipo, costo individual, costo global, uh -huh. costo estatal. Eh, yo creo que hay una conciencia de la gente, eh, hay, hay, el, el gobierno lo sabe, eh, las grandes empresas lo saben, pero lamentablemente todavía, digo yo esto, por más que sea un poco polémico, la plata, el dinero de las grandes empresas pesa más uh -huh. que lo que pueden hacer los gobiernos para regular serio. Uh -huh. Fíjate que una medida tan puntual y, y, y que debería ser unánime la aceptación, como el etiquetado frontal. Llevó tanto tiempo. Terrible. Y, y tanta lucha. <risa> tanta lucha cuando es algo tan obvio. Mirá, uh -huh. la gente necesita saber con más claridad qué es lo que está comiendo. Este, bueno, Imagínate claro. medidas más, eh, más ambiciosas para regular el consumo de la comida en serio. Cuando hablas de medidas más ambiciosas, ¿existe algún ejemplo en el mundo? Como para decir, bueno, podríamos traerlo acá, ¿y cuáles serían? Y, por ejemplo, eh, en los países nórdicos eh, el consumo de bebidas azucaradas está prohibido en los hospitales. Ajá. Algo puntual. Sí. Las expendedoras de bebidas azucaradas, las gaseosas que todos conocemos, falta sí, mencionar claro, eh, están prohibidos en algunos hospitales de Estados Unidos. Algo que, que generó años de lucha, que en el, que los hospitales no se venda bebidas azucaradas uh -huh. o que en ciertos hospitales a los pacientes no se les lleve ciertas comidas que es obvio que están cargadas de azúcar, cargadas de harina refinada, uh -huh. pero medidas que como hay tantos intereses económicos detrás lleva años, mucho tiempo de, de lobby en contra, uh -huh. <risa> eh, pero sí, hay, hay concretos, eh, ni hablar de lo que es a nivel de las escuelas, los niños uh -huh. que puedan comer comida natural, poco procesada, pero cambiar los kioscos lleva... También mucho trabajo porque hoy sabemos los kioscos están dominados por productos producidos por estas mega empresas uh -huh. que tiene mucho, sí, tiene mucho dinero. Sí. Eh, Contamos un poquito sobre el libro, bueno, el concepto ya está, ¿no? Pero si, si comenzamos a, a recorrerlo, este, nos encontramos que... Eh, tenemos capítulos como existe una única forma de perder grasa, eh, los básicos de nuestra cocina, platos principales, consejos, postres, preguntas frecuentes, en fin, eh, más o menos con lo que te encontrás vos en el consultorio, por ejemplo, ¿no? en, en la especialidad que, que ejerces. Claro, el libro está focalizado en perder grasa, para este escenario en particular, eh, a la gente que necesita perder grasa puede encontrar utilidad acá y... El hilo conductor de las recetas es lo que nosotros denominamos la alta densidad nutricional. Uh -huh. Platos que tengan muchos nutrientes con pocas calorías asociadas. Eso sería alta densidad nutricional. Uh -huh. Entonces, los platos que ofrecemos acá tienen esa particularidad. Y para reconocer con más claridad esta densidad nutricional, ideamos un, un instrumento que se llama el densitómetro, el que citómetro. está uh -huh. ahí, y que lo explicamos cómo funciona. Entonces, al lado de cada plato hay un densitómetro que indica con una flecha eh, la, la densidad nutricional y después hay unos numeritos que indican con más precisión cuál es la densidad de nutrientes de ese alimento. Y bueno, eh, el, el denominador común es que son todos platos densos en nutrientes, que es lo necesario para perder grasa. Además de bajos en carbohidratos, tienen que ser bajos en calorías y lo que predomina son las proteínas y otros nutrientes esenciales. Uh -huh. Ahora, no sé si es uh, un mito o si es, este, en todo caso, qué, qué grado de, de, de realidad tiene esto de que la... Eh, digamos, la relación que existe entre la posibilidad de acceder a alimentos sanos y eh, tu disponibilidad económica, ¿no? Es decir, es más fácil comprar, qué sé yo, este, cosas ya procesadas, pizzas, sándwiches, etcétera, eh, que comer más sanamente. ¿Cuánto es cierto y, y cuánto de Se no? no es un hecho. Son? La respuesta rápida sí, es más caro. En el corto plazo, uno Es fácil las matemáticas. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto cuesta un kilo de fideos? Pero, en largo el... Eh, cuánto cuestan todos los remedios asociados a esta forma de comer inapropiada, a estos productos más económicos. Uh -huh. eh, pero sí, es cierto, y esa es una de, de las ventajas que tienen estos productos comestibles de estas mega empresas. Como generan productos a gran escala, masivamente, usando sea, no materias primas más baratas. Eh, entonces logran que sus productos sean más económicos, entonces son uh -huh. mucho más competitivos frente a la, a la comida real. Uh -huh. Tenemos entonces... Eh... Calidad de comida, tenemos valor nutricional, mm. este, tenemos a su vez, este, la, la, eh, eh, ¿podríamos denominar que hoy por hoy el, el adversario a vencer son los carbohidratos? o No, o... yo diría que es el procesamiento, el alto procesamiento. Eh, la combinación de eh, carbohidratos refinados, harinas refinadas, azúcar, junto con grasas refinadas, combinadas muy inteligentemente para generar una altísima placer al comerlo. Exactamente. Con baja saciedad. Máximo placer con baja saciedad. Máxima recompensa cerebral. Nunca, nunca te llenas, entre <ríe> Y encima genera un placer. A Todos Exacto. sabemos lo ¿no? que sí, <ríe> seguro. Todos lo sabemos. Entonces, esa combinación es, cantidad, es explosiva. ¿no? Y hay muchas ¿no? mentes brillantes pensando cómo potenciar eso. Uh -huh. Exactamente. O Esta tu respuesta. Más que bajo en carbohidratos, bajo en procesamiento, denso en nutrientes. Uh -huh. eh, hoy, digamos, eh, además de eso, ¿no? Este, Hablemos un poquito sobre la frecuencia de las comidas. Mm. Eh, hemos hablado en otras oportunidades sobre el ayuno. Uh -huh. este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo combinamos todo eso? ¿Se puede hacer todo junto? Eh, vos vos trabajas sobre hábitos Exacto. de vida y me imagino que no es solamente qué comemos, sino cómo lo hacemos, con qué frecuencia, etc. ¿no? la bueno, lleva porque si vos comés alimentos densos en nutrientes, eso te da más saciedad prolongada, que te permite espaciar la comida naturalmente, porque no hace falta comer a cada rato. Y entonces, eh, una estrategia que resulta muy conveniente, que muchos la recomiendan, y yo soy uno de ellos, es eh, llegar a dos grandes comidas por día, como la estrategia, una estrategia muy efectiva para perder grasa. Pero eso solo es posible a largo plazo, sin sufrirlo, cuando estas dos grandes comidas son densas nutrientes de alta saciedad. ¿Cuáles serían esas dos grandes comidas? Puede ser... Eh, Buena pregunta, porque vamos a empezar por la segunda. La segunda y última comida, lo ideal es que sea antes del anochecer. O sea, ya ahora sería tarde para cenar. ¿no? Exacto. ¿Mm? Desde el punto de vista biológico, uh -huh. eh, lo más coherente con nuestra biología, que eh, es cierto, es contra uh -huh. cultural, es contra laboral, uh -huh. es contra familiar, pero desde el punto de vista biológico lo más saludable. Un campo en expansión uh -huh. que es la cronobiología, que está, eh, hace hincapié en la importancia de tantas... El último bocado, comer con la luz del sol. Ajá. Y ya cuando empieza a anochecer, que nuestro cuerpo se prepare para el gran momento del sueño. Ajá. Porque si no se superponen con ese momento y eso genera muchos disbalances metabólicos. O sea que eh, digamos la el costumbre anglosajona, nórdica, etcétera, de comer aún con el sol sí, este, que se puede ver es, bueno. es correcta. Es correcto, el tema que eso, los van a, a eso después van a ir. snack tardío. Si terminan de comer en su cena, uh -huh. está perfecto, sí. Eh, y la otra comida podría ser... Eh, porque comida en general, cuando uno con el tiempo logra eh, adaptarse a estos alimentos densos de nutrientes y dejar atrás la costumbre de comer a cada rato, naturalmente el hambre de verdad empieza a despertarse cerca del mediodía siguiente. Uh -huh. Por lo tanto, naturalmente empieza a surgir esta ventana no más prolongada que naturalmente habitualmente se le conoce como ayuno intermitente. Pero sí. no hay que pensar tanto en eso, sino de ayuno que se va logrando naturalmente a medida que uno empieza a comer más temprano y empieza a incorporar alimentos densos en nutrientes y empieza a comer por primera vez en el día cuando realmente tenemos hambre y no cuando tenemos ganas de comer uh -huh. o cuando la costumbre nos dice que hay que comer. Eh, idealmente, eh, un día, eh, digamos, ideal hmm repitiendo el concepto cómo sería es decir yo me levanto no sé 8 de la mañana este, y es aconsejable ya comer algo o espero hasta tener deseos reales de comer algo bien y lo, lo, idealmente estamos hablando del escenario de perder grasa ¿eh? ah. una persona eh, sana que no tiene que tiene una composición corporal óptima no es necesario que sea tan estricto con, con estos conceptos pero para ah, perder grasa lo ideal es en mi opinión, terminar de comer temprano, eh, idealmente antes de que anochezca, alimentos densos en nutrientes, uh -huh. los que presentamos ahí, carnes de cualquier animal, pollo, pescado, cerdo, vaca, uh -huh. vísceras, huevos en todas sus formas, vegetales por encima de la tierra, ricos en fibra, tenemos alimentos densos en nutrientes. Con eso terminamos de comer temprano, estamos uh -huh. bien satisfechos, comer hasta estar satisfechos, si, si tengo hambre, y quiero repetir el plato, repito el plato, no es de estar lleno, de uh estar -huh. satisfecho, me voy a dormir después de dos o tres horas de digestión con el tubo digestivo vacío, eso me permite dormir mejor, algo también muy sí. importante hoy con la pandemia de mal sueño. Al día siguiente me levanto y bien alimentado el día anterior, bien dormido, entonces eso, esos hechos favorecen que yo pueda ir extendiendo la ventana de ayuno, no tenga hambre hasta el mediodía y mi primera comida de ese día es al mediodía, y lo mismo, alimentos densos en nutrientes, hasta estar satisfecho, uh -huh. eh, y eso me permite volver a estar satisfecho durante varias horas hasta cenar segunda y última comida uh -huh. de ese día, nuevamente 7 de la tarde, por ejemplo, antes la noche. O sea que se, se convierte en dos grandes comidas, dos y media, una, siete, ocho. Eh, pero eso, insisto, no es posible lograrlo para la mayoría de personas de inmediato, no es como un interruptor, sino que es más gradual, dejando atrás de esas costumbres anteriores, uh -huh. ...que son bastante diferentes a estas... ...y ir adaptándonos a esta nueva forma, a este nuevo formato. Mauro, eh, eso con respecto al sólido, ¿no? ¿Qué mm. pasa con lo líquido? Es decir, este, sabemos por ejemplo que las calorías que parten del alcohol son vacías... ...o sea Exacto. que son calorías este, no recomendables como mínimo... Eh, ¿qué, ...¿qué se aconseja beber en general dentro de este concepto? Bien, vamos a tomar el concepto de ideal... ...lo ideal es agua y soda que no tiene calorías... ...y que sabemos que nuestro cuerpo obviamente lo necesita... Y después, a partir de ahí, los solutos que agreguemos, eh, bueno, eh, si son infusiones naturales, poco procesadas, un café no torrado, no tostado con azúcar, un té de buena calidad, eh, el mate, sin aditivos, siempre el mismo, la misma, la ley primera, lo menos procesado posible. ¿Qué té? ¿Qué café? ¿Qué mate? fíjate los ingredientes, cuanto menos procesamiento mejor, cuanto menos aditivo mejor. Entonces, agua, soda, infusiones poco procesadas. En lo, lo, lo posible, obviamente, sin azúcar. Sí, obviamente. Y el, el concepto del edulcorante. Sí, te iba a contar de eh, eso. El edulcorante. Eh, a ver, directamente no te van a generar aumento de grasa, mm. no te van a impedir quemar grasa porque tienen cero calorías. Hablamos de los edulcorantes no calóricos, con cero calorías. Pero a medida que. Eh, uno tiene, Si uno tiene dificultad para gobernar sus impulsos frente a lo dulce, porque uh -huh. tu cerebro está demasiado seteado en lo dulce, seguir agregando edulcorantes no te va a ayudar. Entonces, en ese caso, la respuesta es, ¿puedo usar edulcorantes? Depende. Si tu cerebro está demasiado seteado en lo dulce, si tienes fuerte adicción por lo dulce, entonces la idea es ir, sí, como transición, es mejor que el azúcar, uh -huh. pero de a poquito ir bajando la dosis del edulcorante. Correcto. Lo ideal sería... No utilizar nada, tomar la pero, bebida. Pero si vos si no tenés problemas con el gobierno frente a lo dulce, uh -huh. puedes seguir usando. Yo, por ejemplo, de vez en cuando tomo eh, bebidas que tienen edulcorantes artificiales el fin de semana y eso no me lleva a tomar o a comer más cosas dulces. Entonces, en ese caso, eh, estoy eh, bien con eso. Hemos escuchado, hemos visto que las bebidas este, con este, edulcorantes artificiales. Mm. Eh, son un poco sí. engaña pichanga, ¿no? Este, ¿Es real esto? Por ejemplo, las light, las este, cero calorías o, o, o, A ¿no? ver, en general es verdad una coca cero tiene aspartamo y tiene cero calorías mm. y eh, lo, lo que sí en, en general ese no sería el problema porque si dice cero calorías es muy probable que si es una bebida confiable, marca confiable tenga cero calorías la polémica surge en torno al tipo de edulcorante y el impacto en la salud. Ajá. Por ejemplo, la salud intestinal, si es cancerígeno o no, se hablaba que el aspartamo en un pasado sí. era cancerígeno, etc. Pero um, hoy se sabe que la dosis, hoy, a ver, vamos a decirlo con prudencia, hoy parece ser que la dosis baja de edulcorantes que tienen estas bebidas, uh -huh. por ejemplo, hasta to, incluso cuatro latas de coca cero, uh -huh. el contenido de aspartamo que tiene no sería problemático para la salud. La sacarina y la salud intestinal, otro, otro cuco. Eh, realmente afecta la salud intestinal, la flora intestinal y es tan perjudicial bueno parecería ser que la dosis, una dosis baja que sería lo que cualquier persona le pondría en todo el día no sería no, problemática, no lo pongo nada. en condicional porque son los últimos estudios los que están revelando esto uh -huh. yo me inclino hacia esto y digo mira si, si querés usar el alcoholante y no te afecta tus decisiones en gran medida y si tenés un buen dominio buen... uh -huh. seguí usando el alcoholante. si tenés problemas anda bajándolo ¿Qué ocurre con la actividad física? ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es este, totalmente insoslayable como complemento de todo esto que estamos hablando. Totalmente, la, la, la salud es esencial que esté acompañada por eh, actividad física. Pero para perder grasa parece ser que no es tan importante como la forma de comer, para perder grasa. Entonces, es esencial, hay que seguir practicándola, pero no hay que poner tanto énfasis, o no hay que depositar tanta importancia con respecto a la, a, a la comida ¿por qué? porque si no uno termina queriendo compensar ah, me paso el fin de semana me, me total, en el total le puedo tener... sí. bueno, lamentablemente no funciona el cuerpo no es tan lineal eh, y, mm. y no va a funcionar así eh, la contribución sería más o menos un 15, 20%, 10% depende de las personas de la actividad física para la pérdida de grasa mm -hmm. que no se malinterprete es esencial para la salud insolayable, como dijiste vos pero para perder grasa no tendría tanta importancia como la comida. Es mucho más, eh, tiene más, mucho más influencia lo nutricional que lo Para físico. perder grasa. Para perder grasa. Bueno, vos decís para perder grasa. ¿Cuál es la, la, la otra situación por la que podríamos estar encarando esto? Eh, una persona que quiere simplemente mantenerse bien de salud. Sí, o potenciar su masa magra. Por ejemplo, alguien que tiene osteopenia, osteoporosis Ajá, sí. y quiere ganar la masa densidad ósea. O alguien que necesita ganar masa muscular porque otro gran problema asociado a la obesidad es la sarcopeña pérdida sí, de masa magra, masa magra sí. músculo esquelética, ah, y eso lleva a caídas, dificultades para moverse lo que llaman dinapeña, uh -huh. dificultades en la movilidad uh -huh. torpezas motrices que llevan a caídas tontas ¿E ¿eso ocurre con los años? ocurre este, ¿Con, con los más? años, con el sedentarismo, con la mala alimentación la alimentación baja en proteínas Uh -huh. ¿Eh? Una combinación y todo eso combinado que es re frecuente. Alguien que uh -huh. se mueve poco, come pocas proteínas y que va envejeciendo. Volvamos a la pérdida de grasa. ¿no? Este, abro un paréntesis y te pregunto: ¿Ves mucha obesidad en Venado Tuerto? Sí, ¿no? totalmente. Y, y, y por suerte es una de las pocas ciudades en Argentina que tenemos datos confiables. Sí, decir, venado Tuerto 1, Venado 2 y 3 uh -huh. lo han demostrado. Exactamente. Digo: con rigurosidad. Con, exacto. Sí, sí. De hecho es un este, elemento de consulta. Es un modelo, sí, en, sí. En, en, en todo el país. Digo, eh, ¿qué ocurre con aquella persona que quiere perder grasa y la alimentación es más importante que la actividad física, con las frutas, por ejemplo, sí. eh, que tienen azúcar naturalmente? ¿no? Bueno, las frutas serían un elemento, de, un, una forma de una comida que es natural, es poco procesada, pero no es tan densa en nutrientes. No te ofrece tantos nutrientes por cada caloría que te ofrece al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, las proteínas, sí. se, se sabe que la saciedad prolongada, eh, ...que es lo que buscamos para perder grasa, está directamente relacionado con las proteínas. Hay una teoría muy interesante desarrollada por unos australianos que está ganando cada vez más aceptación... ...que es la teoría de la palanca de las proteínas. Ah. Más proteínas, más saciedad y más ayuda a perder grasa. Un resumen muy burdo, pero... Sí, sí, pero... Las frutas tienen pocas proteínas y tienen mucha azúcar, hay que decirlo. La... Sí. Tienen sacarosa, por eso nos gustan tanto... No es lo mismo que el azúcar de mesa, por supuesto que no, porque están asociadas es a natural, fibra. Claro, es sí, natural, sí, sí, agua, fibra, uh -huh. polifenoles, uh -huh. vitaminas. Pero no generan saciedad prolongada y te van a ofrecer demasiadas calorías por cada nutriente que te dan. No uh -huh. tienen alta densidad nutricional. ¿Qué pasa con aquellos? Porque la proteína la podemos encontrar fundamentalmente en las carnes. ¿no? En los alimentos de origen animal, carnes y huevos y vísceras. Exacto. ¿Qué pasa con el vegano? Bueno, ahí es una estrategia, tiene que ser muy estratégico el vegano para no perder masa magra y, y si tiene que perder grasa tiene una doble un doble desafío uh -huh. porque necesita eh, suplir las necesidades de su masa magra y al mismo tiempo lograr saciedad prolongada para perder grasa ¿Qué debe hacer un vegano? Consultar con expertos en nutrición para veganos que es como una subespecialidad de nutrición porque hay que ser muy estratégico con el nivel de proteína hay que alcanzar cierto nivel de proteínas por día y además hay que suplementar con vitaminas vitamina. específicas, por ejemplo la vitamina B12, la B12 el hierro, sí, sí, sí, cosas claro. que no existen, no es que hay poco, no existen en el reino vegetal. Sí, sí, es exactamente así. Ahora, ¿te parece que esto puede ir, porque lamentablemente a pesar de que hay difusión con libros como este y con tu prédica y muchas otras personas, muchos profesionales, etcétera y sin embargo sigue aumentando el nivel de obesos en el mundo, ¿Cómo puede cambiar eso? Este, vos recién hablabas de la publicidad. Sí, ah, bueno. es política. En mi opinión es una cuestión política. Uh -huh. Lo que pasa es que todavía las grandes empresas, la, la plata de las grandes empresas pesa más que las decisiones políticas que pueden tomarse. Uh -huh. Pensar en esos términos. Fijé, un, un ejemplo que yo siempre pongo. ¿Sí? Hoy, ¿no? en un futuro nos va a parecer terrorífico que eh, grandes empresas de ultraprocesados sean los sponsors oficiales de la Copa del Mundo, de los Juegos Olímpicos, sí, claro. Budweiser, Coca-Cola, McDonald's, patrocinadores oficiales de, la, de los principales eventos deportivos. Es una, una paradoja, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí te, es, eso es, en mi opinión es una muestra contundente de hasta dónde llega el poder de estas empresas que hacen que, que uh -huh. cuando un gobierno quiera regular el consumo de tal o cual cosa en los sí. colegios, para nuestros niños, para que nuestros niños vayan educando su paladar, hacia una forma de comer más saludable, pongan trabas. Es muy, es muy difícil. Pero eh, sí, son decisiones políticas. Man. Sí, sí, exactamente. Eh, de todas maneras, mmm, libros como este y la, las tareas de difusión que haces vos sí. y mucha otra gente eh, puede, pueden servir, ¿no? Eh, pueden. Sí. Pero creo que la, el origen es la casa, el hogar, ¿no? Sí, eh, a, sí, sí totalmente. Avanzar. Y también eh, está todo el concepto de, de, de que la, la, las grandes revoluciones empiezan de abajo hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando toda la gente, cuando cada vez más personas, porque lo que vos olés, yo también lo vuelo, hay cada vez más personas interesadas en mejorar su salud, que la cosa no puede seguir así. Bueno, y a falta de decisiones políticas, eh, quizás toda este, esta revolución de abajo hacia arriba. ...puede empezar a tener impacto. Uh -huh. Bueno, sí, sigo. Eh, el libro está, eh, vale aclararlo, es algo, es un libro para todo público, no es sí, para sí. profesionales. Esto es para, Además tiene recetas elaboradas, me imagino, por la gente de, sí. de, de, que colaboró contigo, ¿no? Tiene como tres componentes principales. Eh, bueno, la explicación inicial de lo que es la densidad nutricional, el densitómetro... ...los consejos médicos para perder grasa, son 10 consejos en total... ...las recetas, que están alternadas con los consejos... Y también por último eh, está el recurso de los QR. Para quien quiera profundizar más, puede escanear el código QR y ir a la evidencia científica que sustenta ese, ese que avala esa recomendación, o para ampliar sobre cómo. Eh, calculamos la densidad nutricional de tal o cual comida. Uh -huh. Los QR son unos grandes aliados, como una extensión del libro. Exactamente. Tengo una pregunta que alguien me la formuló este, comentando recién con un amigo que este, le comenté que ibas a estar vos. Me dice, no, pero yo me quiero comer mis fideos el domingo, me uh -huh. quiero tomar mi, mi cervecita, etcétera, etcétera. ¿Qué le decís a ese reclamo? Yo lo miro a los ojos y le digo, uh -huh. no tiene que ser perfecto, tiene que funcionar. Es verdad, claro. O sea, exactamente. Tengo ¿sí? un cartel grande en el consultorio pegado que dice eso. No. Y en el caso específico de esto que te estoy preguntando, es decir, ¿se puede tener una especie de claro que reteo, sí. Es, es, no, sí, sí, uno lo va negociando con uno mismo. Uh -huh. Uno se sube al asfalto, digo, yo, esta metáfora, uno se sube al asfalto de esta forma de comer. Empezás a comprobar que está bueno, perdés grasa, te sentís mejor, empezás a dejar medicamentos, o bajar la dosis del medicamento, todo empieza a ver bien, pero la cultura te tira para el otro lado. Tu costumbre, te, te bajas un poco la banquina, pero después volvés... Sí, porque eso es algo que no hablamos, pero bueno, brevemente te lo pregunto. El concepto también parte por aquello de sin pastillas, ¿no es cierto? Tratar sí. de ir... Eh, mejor eh, sin pastillas, Mejor sin pastillas. No tiene que ser sin pastillas porque hay medicación que está bien justificada, que vale la pena, pero si lo podemos ir logrando sin pastillas, es mejor, es más potente. Mauro, ¿dónde consigo comida real? Bueno, ¿dónde eh, lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo obtener? En Puentes, que es donde trabajo yo, Catamarca de Entre Ríos, ahí lo ¿Sí? puedes ir. Sí, eh, sí. También en TIP, TIP Libros, en Perinola, en La Tiendita, que es eh, la, la, la tienda que tiene la municipalidad, ahí en, en la, el Centro Cultural Municipal. Centro Cultural Municipal? Sí, al, al, al lado. Al ladito. ¿sí? Al ladito. Eh, también en Alma Verde, en Iturraspe 112, que es donde tienen los chicos, donde ofrecen las guiones, también pueden comprar el libro ahí. Muy bien. Y también en algunos gimnasios lo estamos empezando a ofrecer, en el gimnasio de Martín Dodi, Ayacucho 565, y en el gimnasio CARD, que está en Mitre, antes de Santa Fe. Perfecto. Eh, doctor, un gusto como siempre. Bueno. Y te digo hasta la próxima, seguramente habrá otra charla. Seguro, y yo quiero quería mandar un saludo a Eli y a Lea que no pudieron venir, que son parte <risa> responsable sí. de este libro también. Un saludo para ellos. Bueno, y gracias, gracias, Abel, nuevamente por pues, apoyo siempre. Gracias a ustedes, plural porque sí, iban a venir y bueno, no pudieron, pero la voluntad estaba. Nosotros ya nos vamos, gracias doctor, eh, eh, y ya saben, eh, Comida Real, el libro que recién describía en detalle el doctor Mauro Tortolo, eh, su utilidad, su objetivo, eh, para qué sirve, que es para mucho. Nos vamos, mañana volvemos a las 20, ya llega Noticias en HD con Renata y Emanuel. No se lo pierdan, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS. a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del Área Recreativa Norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado tuerto y de toda la región. Volvió el fútbol en la pantalla del VER TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Venadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes.